El poder de sanación de Steven volvió en un capítulo bastante emocional y revelador, que retoma elementos de capítulos anteriores para darles una muy inteligente continuación. Me gustó mucho saber más acerca de la corrupción de las gemas y de la imposibilidad de Steven para sanarlas por el momento. Amé la manera en que el cien pies logró darse a entender y estuve en todo momento entretenido con la historia que logró dibujar y con los sentimientos que éste lograba demostrar, pese a su incapacidad para hablar. Resalto especialmente la escena donde llora Me gustó también que el capítulo muestra a las diamantes como seres realmente crueles Y esto es algo que sinceramente me gustará ver en futuros episodios Cuando diamante amarillo por fin aparezca en persona Pero sin duda lo mejor del capítulo fue el tenso viaje de Steven y el 100 pies en búsqueda de su nave Y la incertidumbre de lo que habría adentro todo para acabar con uno de los finales más reconfortantes de toda la serie.